Yo no sé, en los, si les decimos que aquí empezó el fútbol en el Estado, a lo mejor se van a enojar los de La Cañada o se van a enojar los de San Juan del Río, pero aquí se van a cumplir 100 años, el, el año que entra de estar jugando en aquel entonces en una cancha ya, llanera. Y me digan lo que me digan este, viéndolos, en una voluntad de a ver cómo le hacíamos primero del terreno y luego el alcalde de poner una gran inversión encima del, del terreno, no creo que tenían la expectativa que fuera a quedar de tal tamaño como el que hoy estamos viéndolo. Pero el, el proyecto que se realizó considerando esta parte histórica y el museo, el considerar también los espacios para que pudieran tener una trotapista, y el gimnasio pues fue parte de este trabajo que se hizo pues con la participación de todos, con, escuchando las opiniones. Aquí le quiero agradecer a César Guerrero, el delegado de Cayetano Rubio, que hizo un muy buen trabajo en dándole el seguimiento, el acompañamiento y, y mantener esta comunicación, por supuesto, al equipo de Obras Públicas Municipales que este, se, la, se la están rifando y bueno, pues con, este, con el predio que nos regalaste, creo que estamos haciendo un legado, eh, haciendo historia y bueno pues Hércules eh, sin duda pues va a tener mejor infraestructura para la práctica del deporte y para que las próximas generaciones, las presentes y las próximas generaciones tengan espacios dignos para poder ejercitarse y mente sana en cuerpo sano. Es una Entonces, inversión de 63.5 millones de pesos en donde iniciamos los trabajos el 12 de abril de este año. Eh, se construyó con 53 pilas de cimentación que soporta la gradería, con 1.796 butacas, además de una cancha de pasto sintético de 5.600 metros cuadrados, cuenta con una trotapista de 315 metros lineales, una cancha de usos múltiples, vestidores para jugadores y gimnasio, además de una cafetería, administración y cuarto de máquinas. Y por qué no destacar que estamos haciendo un museo de sitio en la misma zona para el poder este, dar a conocer toda las, la parte deportiva de, de Hércules.